¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Qué locura! A menos de 48 horas de la celebración de la 17 edición de Spanabis, ha sido suspendida. Tras la polémica surgida por la ruptura de las negociaciones con el grupo High Times y la desvinculación de la marca con ciertos eventos que se celebran en paralelo en la ciudad condal los mismos días que la feria, ahora se suma la crisis del coronavirus. Y es que esta mañana el Gobierno de Cataluña ha declarado medidas extraordinarias que impiden que se celebren encuentros de más de mil personas con intención de controlar el contagio del COVID-19, por lo que la feria queda aplazada siguiendo las recomendaciones del Gobierno, posiblemente hasta otoño. Tendremos que estar atentos a las novedades al respecto. Hola, muy buenas marihuaneros y marihuaneras. Un día más en cuarentena. Qué fuerte! Hace tan solo una semana estábamos a punto de viajar a Barcelona para las Panavis y ahora una semana después, pues ya veis, adaptándonos un poco a la nueva situación y asumiendo que solo saliera por papel del que sea o tabaco, ya es un deporte de riesgo. Y menos mal que me ha pillado con reserva, si no las iba a pasar canutas. ¿Cómo les habrá ido a mis compas? ¿Qué pasa familia? Muy buenas, ha sido 420. Aquí estamos, de cuarentena, cuatro veintenas, que os voy a contar, pero bueno, por lo menos me ha pillado aquí de juez, catando todas las variedades de la Quinta Castelló Cannabis Cup, al 4 de abril, que esperemos que se celebre, ese día. Puedo adelantar de momento que la cosa promete, y mucho, todas las variedades tienen una pinta excelente, el BH igual, lo que he podido catar por lo pronto, y eso, una gran mejora, de hace un par de añitos que estuve también como jurado, veo una gran diferencia, este año se lo han currado, pero mucho esa gente. Así que nada, esperemos que lo paséis lo mejor posible, aprovechar para todas esas cosas que tenéis pendientes, para mimar las plantas, y nada, nos vemos a la vuelta. Ya os iré contando. Hola, con Marihuana Televisión, desde casa, tenemos ya como... Cuatro o cinco días encerrados, no sé ni siquiera llega a eso. Acabamos de empezar y ya he perdido la cuenta. Y no sé qué hacer. Tendré que pensar en algo. Vamos a ver. Dicen que haciendo ejercicio pasaremos el día. Paso. Pues no hay nada como bailar. Te quita el estrés, te quita las preocupaciones y te alegra el día. Y además te da ideas. Ya sé qué voy a hacer. Yo creo que se sí me ha ocurrido la mejor idea, que es en estos días. Hacer un pastel de THC. Vais a ver. Vais a ver. Bueno, esperando a que salga el pastel. Mmm, unas ganas. Así sí me paso la cuarentena como haga falta. Claro, esto de la cuarentena hay que pasarlo de alguna manera. Mi pastel. Mm. No se puede salir a la calle. Tenemos todo cerrado menos supermercados y farmacias. Eh, tener cuidado con ir a casa de nadie yo no sé vosotros, pero esto para mí es bastante surreal lo que está pasando así que no os habláis de casa y por lo bueno, menos yo ya he encontrado la manera de entretenerme que es con mi pastel que por lo menos un día feliz seguro que voy a pasar a vuestra salud, chicos pues vaya, alguno que otro ha triunfado y todo. Pero no os penséis que las cosas están fáciles para usuarios, asociaciones y empresas del sector. Desde CONFACT han realizado algunas recomendaciones para usuarios y asociaciones. Soy Patti de CONFACT. Hola marihuaneras y marihuaneros. Eh, os hago este vídeo para explicaros un poco cuáles son las medidas y las alternativas que estamos trabajando desde CONFACT eh, con motivo de la crisis del bicho este que nos está dando por saco a todas y a todos. Si eres tú el que estaba revuelto o revuelta con el consumo, pues aprovecha estos días para darte un parón, para retomar actividades e intereses perdidos y para reflexionar sobre tu consumo. Recordar que esta es una crisis de salud pública casi sin precedentes y que, eh, y que su impacto sea el menos posible es una responsabilidad común y compartida. Así que, feliz confinamiento. Y esperamos veros muy pronto en las fiestas. Yo sé que la gente no lo lleva muy bien algunos, eh, pero hay que ser positivos, ¿vale? Es muy, muy importante con todo eso ser positivos. Lo han alargado. Parece ser que por lo menos la gente nos estamos uniendo, nos estamos portando bien y quedándonos en casa. Y eso va a hacer mucho. Una de las maneras de quedarse bien en casa... Ahora más que nunca hay motivos para defender los derechos de millones de personas usuarias. Por esa razón, hemos creado de forma online la Marcha Pasa por tu Casa. Miles de personas son sometidas a registros abusivos por tenencia y consumo de cannabis en la vía pública. Pese a que el cultivo para consumo propio está perseguido, somos muchos, somos muchas, ciudadanos, ciudadanas, que recurrimos a este método de abastecimiento y a los TSC como alternativa al mercado negro. Desde hace más de 23 años, las personas que vemos injusta la guerra contra las drogas nos manifestamos en muchísimas ciudades de todo el mundo para reivindicar un cambio en las actuales políticas, que incluya la despenalización del cannabis y el fin de la prohibición. Este año no podremos juntarnos en Madrid, pero podemos marchar juntos desde nuestras casas y de forma global con gente de todos los países. Además, queremos lograr ser trending topic mundial. ¿Nos ayudas? Si tienes Facebook, Twitter o Instagram, síguenos y mueve el hashtag GMM20 y el día 2 de mayo, disfruta de la Global Marihuana March desde tu casa. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué no pudimos ver la Marcha Mundial de la Marihuana en Marihuana Televisión? Pues porque después de dos años, la censura se volvió a cebar con nosotros. Tras un mes de intenso trabajo y en que hemos partido nuestro propio récord, superando el millón de reproducciones ya tres días de la marcha, nuestro canal era penalizado por un vídeo publicado hace años. Impiamos celebrar con nuestros 200.000 suscriptores la marcha de la marihuana, cercerando nuestra libertad de expresión, información y además esta vez nuestro derecho a la manifestación. Pero no penséis que esto es una derrota, sino todo lo contrario. Es un indicativo de que vamos en buena dirección y que hacemos bien nuestro trabajo. Y eso ha de molestar a mucha gente. Parece que en el caso de la comunidad canábica YouTube no aplica sus propias normas. Cerrando el canal de Marihuana Televisión, se está atacando a una minoría formada por millones de personas en todo el mundo y se está vulnerando su derecho a la información y a la libertad de expresión. Es, es el momento de demostrar la hermandad del movimiento canábico y en defensa de la marihuana. Por todo esto, Marihuana Televisión va a continuar fiel a sus principios fundamentales. Vamos a seguir luchando por el derecho a la información de los millones de personas en todo el mundo que de forma responsable usan la marihuana. Ya está tan cerca nuestra meta que son puesto todo nervioso Se le escapa de las garras, está peligro el gran negocio. Ya no solo autocultivo, en libertad del individuo mismo. Agonizan tres tertores, su puto prohibicionismo. ¿Quién presiona, quién maneja, quién come de ese pastel? Quieren vender mal porro, recetarte Sativex y ya ves como si nada, no les vale de nada Nada, nunca falta nada, a cogollos o jardala, Vaya, y está la tajada, la trampa de su juego Ven muchos billetes de los narcos y el talego Si todos la cultivas en donde salen los dineros impuestos puestos funcionarios, más maderos Parece que al YouTube no le gusta lo que hacemos O el no meter su publicidad a causa del baneo Pues nada, ya nos vemos en la web, redes, vimeo, no problema. ¡LO QUE NO NOS CALLARÁN! Creemos que esto no es una despedida. Seguimos adelante. Y, sobre todo, no nos callarán. Que no pare la máquina. Sí. 4M, 5 de Mayo, hashtag al cannabis. Para finalizar, os pedimos una cosa. Que difundáis al máximo este mensaje entre vuestros amigos y amigas. Y, sobre todo, no nos callarán. Una vez más, se vuelve a evidenciar la falta de justicia social hacia un movimiento imparable de personas usuarias que carecemos de pleno derecho, tanto en la calle como en las redes. Esperemos que nuestros políticos tomen buena nota de ello, porque parece que el síndrome amotivacional es más propio de ellos que de los canábicos. Porque ganas de reivindicar los usos de la planta no nos faltan. Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este es un programa muy especial para nosotros, pues llegamos al número 100, 100 meses. Más de 8 años ya con este proyecto que iniciamos con la intención de aportar nuestro granito de arena en la normalización y el desarrollo de la cultura canábica. No sabíamos hasta dónde llegaríamos, pero gracias a toda la gente que nos ve, a la que se suscriba a nuestro canal, a los que escribís comentarios y a las empresas que han confiado en nuestro equipo, hemos podido estar con vosotros y vosotras todo este tiempo. En estos años ha cambiado mucho la situación del cannabis a nivel internacional, aunque en España seguimos atascados por lo que nuestro programa 100 no llega con toda la alegría que desearíamos. En medio de la pandemia también hemos sido atacados por los intolerantes y Youtube nos ha vuelto a amenazar con el cierre del canal, después de 12 años con él. Es por eso que muchos de nuestros vídeos permanecen en privado de momento, aunque podéis ver casi todos en nuestra página web. En cualquier caso, desde aquí os comunicamos que vamos a seguir trabajando por la cultura de esta maravillosa planta que cada vez amamos más durante mucho tiempo. Menos mal que tengo mis plantitas, porque viendo cómo está el panorama cualquiera diría. ¡Me quedo en mi jardín! ¿Qué pasa Peña? ¿Lo del apocalipsis bien? ¿Estáis haciendo pan, yoga, mufis y vaina o qué? Eso está bien. Bueno, yo soy el diablo del apocalipsis y estoy aquí para enseñaros a sobrevivir a esta mierda de la mejor manera. Que la cosa no consiste en hacer su buque y llenarlo de papel del culo, María y cervezas, ¿eh? Que os conozco. Vamos a aprender a autogestionarnos algo de papeo. ¿Cómo? Llamando al lobo. No, cacho perro, que esto es el apocalipsis, joder. Vamos a hacernos una huerta. Como os lo digo. Una huerta partiendo de cero. Sin usar máquinas, ni tractores, ni nada motorizado. Solo estas manitas. ¿Cómo? ¿Que estoy puto loco? Gracias, lo sé, y por eso voy a sobrevivir esta mierda. Igual que vosotros, si es que empezáis a ser un poquito autosuficientes, que no se pueda andar por la vida dependiendo siempre del sistema, que luego pasa lo que pasa. Y para eso, lo primerísimo es lograr una soberanía alimentaria. Si tenemos un terreno o una huerta urbana, estamos más cerca de conseguirlo. Si no es así, seguid mi consejo.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 ¿Os gustaría ver el fruto de mi cuarentena? A estas alturas de la temporada, o estás entre los afortunados autocultivadores que ya han cosechado, o en el grupo de los que aún miran al cielo con recelo y revisan compulsivamente sus plantas para comprobar el estado de sus tricomas. No vaya a ser que alguna plaga haga aparición a última hora. Yo estoy entre las que aún nos queda un poco por sufrir, y a esta Eleven Roses de Delicious Seeds aún le quedan por lo menos un par de semanas más para pasarle la tijera. ¡Mmm! Cus metálico, qué maravilla de aroma, y con matices terrosos y afrutados. Como podéis ver, el estado de la planta es inmejorable, y es que la Eleven Roses es una genética muy agradecida, bastante rápida y con gran resistencia a las plagas. La verdad estoy contentísima, y es que la puse bastante tarde, acabando el verano, y menos mal, o la cosa se me podía haber ido de madre. ¿Y cómo conseguir los mejores resultados? Para alimentarla, hemos utilizado la gama orgánica de Advanced Nutrients de base, Iguana Juice Organic Grow durante la fase de crecimiento y el Bloom para la floración. Hemos ido complementando su dieta según las necesidades de la planta, con algunos aportes que me recomendaron como Mother Earth, un complemento alimenticio muy completo, ácidos húmicos y fúlvicos, o enzimas durante su fase de crecimiento, o ahora, en la fase de floración, carbohidratos y azúcares. La verdad me ha resultado muy fácil de usar, ya que los productos se autorregulan en perfecta armonía. Tan solo hemos seguido las indicaciones que nos dieron los técnicos de Advanced Nutrients y los resultados saltan a la vista. Hola cogollitos, ¿cómo se ha ido la cosecha? Como veis, a mí me habéis pillado tijera en mano con esta Auto Blueberry por scan número 1 de Sensi ¡Qué aroma! Viendo el estado de sus tricomas, está en su punto. Por supuesto, las dos últimas semanas la he mantenido solo con agua mientras madura. Así que voy a retirarle las hojas más grandes y a secar.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 hecho mucho de menos los eventos y sobre todo las copas canábicas, que recuerdos. Ojalá esto pase pronto y podamos volver a compartir esos buenos humos que tanto nos gustan. Aunque nos no desaniméis, si algo se ha agudizado en esta crisis es el ingenio. Y eso lo vimos en el estreno de Trivial Canábico el pasado viernes en las salas Kinopolis de Valencia. Paula estuvo allí y se lo pasó pipa. Lo vemos. Bueno chavales, ¿qué os ha parecido este show? Muy divertido, muy fluido todo... Una noche divertida, la verdad, muchas risas, nos hemos participado en un par de juegos y actividades que han hecho y nos lo hemos pasado muy bien. Está muy divertido y tendrían que haber más concursos de estos y más para que la gente aprenda de verdad lo que es el cannabis y que no es solo fumar y hay más gente medicinal que lo necesita y todo eso. <risa>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 y los sugerentes aromas tan característicos del final de la floración del cannabis invadiendo nuestros hábitats personales. Llegó el momento de extremar las precauciones, no solo por las habituales plagas o visitas indeseadas que pueden arruinar el trabajo de los autocultivadores, sino porque además esta temporada, con las nuevas medidas y restricciones en el ámbito social, podría ser la única vía de acceso segura para muchos usuarios, así que más nos vale que esta vez sí nos pille preparados y con la despensa bien llena. Seguro que este y otros muchos temas de interés saltan a la palestra en Canamed, que celebrará su tercer congreso vía online los próximos 6 y 7 de octubre. Si os interesa seguirlo, podéis inscribiros en su página web. Parece que se confirma esta dinámica para los próximos eventos canábicos. La Cosecha Cup, la Secret Cup Vizcaya, Volcán, la Lanzarote… veremos qué pasa, como con la Castillo Cannabis Cup, que tuvo que realizar la entrega de premios de su copa vía redes sociales. Pocos y muy discretos han sido los eventos que se han realizado últimamente. Uno de los que sí se pudo realizar fue la entrega de los premios de la copa de nuestro compa Maca Comunica. Hoy voy a comentaros un poquito lo que ha sido la Comunica Cup, un tremendo encuentro que ha tenido lugar este fin de semana, teniendo con ello la entrega de premios y una reunión muy especial. En el club MVP de Premia de Mar, allí nos encontramos con muchísimos amigos y estuvimos disfrutando pues, de sesiones musicales como la de Fresativa con Damián Dramer y la de DJ Rambla. ¡Wow! Desde Maca Comunica agradecer a todos los colaboradores, asistentes y por supuesto a todos los medios que están ayudando en la difusión de lo que ha sido este ventazo, la Comunica Cup 2020. Y es que muchos medios nos han dado apoyo, Cannabis Magazine, El Cultivador, Marihuana Televisión, Fresativa y muchísimos más. Gracias y buenos humazos. Desde luego, con el poco margen de maniobra que nos dejan para celebrar acontecimientos sociales y culturales, el ingenio también se ha puesto a funcionar para expandir nuestra vida digital. Este año hemos podido reivindicar por primera vez... Nuestros derechos online en la marcha mundial de la marihuana pasa por tu casa, participar en copas canábicas virtuales o innumerables foros de discusión que se propagan por las redes llevando el debate de la legalización a todos los rincones del planeta. ¿Qué nos faltaba? With Expo Experience es mucho más que una feria canábica virtual, una aplicación pensada para el consumidor, el cultivador, el profesional y el amante de la marihuana en general donde se podrán visitar stands y comprar productos para tu cultivo virtual, además de hacer compras reales y contactos entre profesionales. Hola cogollitos, como os adelantamos en nuestro programa News, estas últimas semanas los eventos han florecido por doquier. Hoy iremos a Uruguay, el país pionero en la legalización, que a pesar del cambio de gobierno no va a echar marcha atrás. Allí se ha celebrado del 4 al 6 de diciembre la séptima Expo de Cannabis Uruguay. Expo Cannabis Uruguay ha sido la primera feria canábica que se ha celebrado presencialmente tras el inicio de la pandemia. También es la primera feria canábica que es declarada de interés nacional por un gobierno. En ella se han mostrado las últimas novedades del sector y se ha expuesto y debatido desde el punto de vista médico, científico, agronómico, político o social todos esos temas relevantes para la cultura del cannabis. El evento 2020 ha sido declarado de interés nacional por Presidencia de la República, ha sido declarado de interés ministerial por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo, de Trabajo y de Energía y Minería. Y si todo esto os parece poco, también podéis seguir la quinta Expo Bogotá Cannabis el día 19 de diciembre en directo en nuestro canal. Y últimamente en Colombia hay un par de compañías que se están enfocando en, en investigación precisamente en el área del COVID-19, que es el, la enfermedad que, pues que nos tiene y la pandemia que nos tiene a todos en casa y aislados y la razón por la que no nos vemos nos podemos ver en vivo y en directo en Bogotá pero eh, es un área importante a investigar pues porque los cannabinoides tienen un potencial interesante desde el tipo um, de tipo antiinflamatorio que pueden ser potencialmente útiles en el tratamiento de COVID-19. ¿Qué pasa people? No veas cómo ha empezado noviembre y es que este mes Argentina se sumaba a la lista de países que ya disfrutan de una regulación del cannabis de uso terapéutico. Además, reconociendo una reivindicación histórica del movimiento, el derecho al cultivo de cannabis para uso personal. ¡Enhorabuena! También la marihuana arrasó los resultados de los referéndums que se celebraron en las elecciones americanas o en Israel, donde ya se trabaja en una regulación recreativa. Parece que el cannabis empieza a marcar la agenda política en muchos lugares, independientemente de la pandemia, o precisamente, motivada por ella y las repercusiones socioeconómicas que están teniendo, postulándose como un sector emergente y alternativa prioritaria en muchos países. Mientras tanto, aquí en España lo que marca la agenda no es tanto la regulación del cannabis como en otros países, sino la agenda judicial, y la semana pasada recibimos la noticia del ingreso inminente en prisión del activista canábico Albertio, prevista para el día 18 de este mes, junto a las personas que formaban la Junta Directiva de AIRAM. En un acto conjunto impulsado por las dos federaciones de asociaciones catalanas y apoyadas por otros muchos colectivos, se denunció la injusta situación, así como se informó de las acciones previstas para tratar de evitarlo. Maca nos lo cuenta. Buenas compañeros de Catfac y Marihuana Televisión. Aquí Maca comunica informando hoy, por desgracia la verdad, en un evento activista que tenemos pues, aquí que cubrir. En el arco del triunfo, aquí estamos, enfrente de los juzgados, donde se han manifestado pues diversas opiniones interesantes en reclamo de la injusticia social que está sufriendo Alberti que próximamente va a ser encarcelado. Es un momento difícil, pero a veces las crisis sirven para como palanca de cambio y esa palanca de cambio nos ha de servir a que la actual mayoría del Congreso de los Diputados lleve a cabo por fin una regulación siguiendo el, pa el, el camino de otros países. Exigiremos también a todas y agradecer a las 15.000 personas 15 personas que han dado apoyo al indulto para favorecer que en, ese, que en ese entretanto, en ese momento en el que se está intentando regularizar o se va a ver qué se pasa, que la gente espere en su casa y no en prisión. Muchas gracias, estemos atentos a las redes sociales de la CONFAC, de la CATFAC, de la FEDCAC, de Albertio, de todo el mundo, de Consumo con Derechos, porque esto no se acaba hoy y no se va a entrar en silencio en prisión de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias Maca y Damián de Fresa sois unos cracks. Eso es precisamente lo que hace falta, trabajo, empatía y unidad. Unidad como la demostrada el pasado domingo en las redes sociales para reivindicar el Día Mundial del Cannabis Medicinal y al que se unieron infinidad de organizaciones de todo el mundo con acciones. Algunas como por ejemplo la Semana de Concienciación de Cannabis Medicinal que el Observatorio Español de Cannabis Medicinal ha planteado y en las que realizarán ponencias online lo que resta de semana. Y mientras pacientes, activistas, científicos, médicos, juristas y expertos de todo el mundo demandan un cambio con respecto al cannabis, el PSOE descarta que hayan suficientes evidencias científicas como para regularlo. Algunos de sus socios de gobierno, partidos como el PNV o Esquerra Republicana, presionan y ponen en duda estos argumentos. O en muchas comunidades se han presentado iniciativas, la última en la Canaria, apoyadas por el propio PSOE. E incluso Podemos ha anunciado que prepararán una ley que presentarán en esta segunda parte de la legislatura. Uf, este año la cuesta de enero se va a hacer más dura de lo normal, y es que los excesos navideños de este año parece que van a pasar factura, pero en vez de en la talla del pantalón como otros años, en un más que probable incremento de las medidas de confinamiento. Así que este 2021 de inicio se parece bastante al 2020, pero eso sí con un poco más de experiencia. Hola compas, hasta el tiesto ya de tanta cuarentena, ¿verdad? Pero oye, con lo hot que está el tema del cannabis, pues tampoco tenemos tiempo para aburrirnos. Y es que las próximas semanas están repletas de citas canábicas a las que vamos a estar muy atentos. Como por ejemplo, a la contestación que los políticos del Congreso tienen que dar a la pregunta formulada por CONFAC a través de la plataforma osoigo.com, después de conseguir el objetivo de 1.500 firmas. Ya han pasado 15 días, el tiempo límite que marcaba la plataforma para responder y por ahora esto no se ha producido. ¿Será cuestión de llamar a su puerta con mayor insistencia? Hola compañeras y compañeros de Marihuana Televisión. Este vídeo es para informaros que hemos conseguido las firmas en el portal os oigo y ahora estamos esperando una respuesta por parte de los grupos parlamentarios. Eh, muchas gracias por el apoyo y continuamos luchando para abrir el debate político en esta legislatura. Pues precisamente eso es lo que les recordó con faca a todos nuestros diputados en Twitter el pasado martes, uno por uno, con este simpático cogollín. ¿Nos abrirán al fin las puertas del Congreso? Así lo ha entendido también el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, que para el día 18 de febrero presentaba toda su artillería en el primer Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa L, un enfoque integral se pudo seguir online y contó con ponentes e invitadas de primer nivel para abordar la situación actual del cannabis. También Spanabis, que un año después de su anulación, vuelve en versión online y con enormes expectativas por ver si será capaz de cosechar de forma virtual el mismo éxito que ha conseguido durante los últimos años la feria físicamente. La semana próxima y en exclusiva tendremos de invitado a Raúl del Pino, jefe de comunicación de Spanabis en nuestro Actívate con Información. ¡Os esperamos! Invitar a todos los cibernavegantes a que acudan a esta edición virtual de, de Spanavis eh, porque va a ser una especie de, de reencuentro para todos aquellos que, que solíamos ir a la, a la edición en Barcelona. Eh, y, por otro lado, pues agradeceros a CONFAC y a Marihuana Televisión, vuestra labor, porque en estos meses de, de pandemia eh, ha sido muy difícil para todos. Y todos nos hemos tenido que reinventar y relocalizar en, en esta nueva normalidad. Así que nada, desearos también mucha suerte. Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, hartos ya de tanta cuarentena, hemos decidido retomar un poco la normalidad, aunque sea en el formato del programa. Y es que el cannabis vuelve a tomar fuerza después de casi un año guardado en el cajón. Ahora, después de este curado pandémico, la marihuana vuelve a la palestra con todas sus propiedades organolépticas potenciadas y sabiendo que una nueva temporada nos espera a la vuelta de la esquina. Y de nuevo, la oportunidad se brinda ante nosotros. Menudo culebrón. Ya os contaré más, que nos quedamos sin tiempo. ¡Buf! Corre muy deprisa. Sobre todo en contra de las personas como Albertío. No olvidemos, señores políticos... Estamos a punto de entrar en Día de Unés, en el centro penitenciario, Víctor y yo, de la Junta de la Asociación Aira, de Barcelona. Eh, bueno, es un momento delicado, pero queremos aprovechar este momento también para dar un empujón muy fuerte a todo el movimiento asociativo económico español, catalán, europeo, para que nos juntemos de verdad, para que consigamos hacer que las leyes cambien de verdad. Ya hicimos todo el trabajo en Cataluña con la ILP, que acabó en una ley aprobada por mayoría en el Parlamento, lo haremos en España, en Europa, donde haga falta, y creo que es el momento más importante para que todo el movimiento vayamos a una y podamos conseguir cambiar las cosas de una vez y que nos dejen en paz y podamos seguir adelante, construyendo y en positivo, como estamos ahora siempre, proponiendo alternativas e eh, intentando mejorar esta sociedad pues, con una regulación que daría mucho a esta sociedad en eh, puestos de trabajo, impuestos, generación de actividad económica... Y por todos los enfermos medicinales que sufren tanto y que su dignidad se ve afectada por no poder tener acceso a sus terapias, creemos que esto acabe y creemos que es por el bien común. Entonces, vamos a por favor firmar la petición de indulto, no solo por nosotros, sino porque las cosas cambien de una vez y consigamos mejorar la situación y la calidad de vida de todos. Indulto el crowdfunding para poder afrontar todos los gastos y multas que estamos afrontando y para que simbólicamente sea una lucha de todos, que es lo que creemos. Es una lucha global y una lucha de toda la sociedad por cambiar las cosas. Un abrazo a todos. Estaremos bien, no os preocupéis.